Isabel Salud pilotará Esquera Nietzsche Izquierda Unida durante los próximos cuatro años. La coordinadora general fue reelegida con el 87% de los apoyos en la décima asamblea celebrada el 27 de noviembre en el auditorio de Ichas Museum Bilbao. El acto contó con el apoyo del responsable de organización de Izquierda Unida Federal Ismael González, así como con representantes de comisiones obreras Euskal Riabildu y Podemos Euskadi, entre otros. Tras su proclamación, Salud instó a la construcción de una alternativa de izquierdas fuerte y plural para dar la batalla a las políticas conservadoras del Partido Nacionalista Vasco y también instó a recuperar la unidad popular para impulsar un cambio de modelo de sociedad más justo y solidario. Acabamos de clausurar nuestra asamblea, una asamblea que ha ido muy bien, han ido muy bien los debates, ha habido mucha participación, ha habido eh, también eh... La votación de la dirección ha sido unitaria y, por tanto, nos sitúa en muy buenas condiciones para afrontar el futuro. Un futuro que para nosotras pasa fundamentalmente para que Esquerra niche Izquierda Unida sea una herramienta potente que contribuya a la unidad popular. La unidad popular es necesario si queremos transformar la sociedad, si queremos ponerla al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Para la Coordinadora General es necesaria la presencia de Esquera, Nicha e Izquierda Unida en las instituciones, porque es la formación que garantiza la defensa de los servicios públicos, el desarrollo de las políticas de protección social y la mejora de las condiciones de la clase trabajadora. Una de las principales tareas de la nueva dirección... Será el fortalecimiento de la organización en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio y en cada empresa y en todo espacio público para captar las necesidades ciudadanas, favorecer el análisis crítico y las mejoras sociales.